Hola amigos de YouTube, aquí Taz, el demonio de Tasmania, Con un sorteo que por fin llegó Lo que esperábamos Aquí sí si, Taz Sí, Lola Bueno ¿Qué so sortearé hoy? ¿Qué voy a sortear? Lo vamos a descubrir ¿Y ahora Después de publicidad que Bueno, esto es el sorteo Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Las paquetes de Digimon Que antes eran famosos En el año 1900 y algo No sé en qué año A ver si lo pone en la caja no. Bueno voy a, voy a sortear estos paquetes De Digimon Ya que como ya no se usan aquí Digo, pues lo voy a sortear En Youtube Bueno, qué hay que hacer para pa ganar Estos espléndidos Paquetes de Digimon bueno, muy fácil y sencillo Estar suscrito a mi canal Darle like al vídeo Y comentar Yo participo ¿Vale? Eh, y eso ¿Vale? Y el ganador Lo diré oh, O no. no, no lo voy a elegir yo Lo haré por sorteados Sorteados o algo así se llama y eso bueno, yo y Tash os deseamos suerte y dentro de tres semanas os diré colgar un vídeo de quién ha ganado los paquetes de Digimon. Y ahora os dejo con las tomas falsas que me ha costado muchísimo hacer este vídeo. ¡Hasta otra! Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Aquí yo y Tash. Yo y Tash. El demonio de... Oh. Tasmania Tasmania Y aquí os traigo eh, El sorteo De 75 Suscriptores Y es las cartas Los paquetes de Digimon Vale Que están aquí Vamos a sacarlas ¡Ya no puedo sacar! ¡No puedo sacar! Se me han caído A ver... Está? Yo he instalado el paquete de Disney ¿Qué pasa mi Youtube? Aquí la, la hamster con Taz el... El demonio de... De... de Tasmania con este sorteo, y que se me ha caído todo. Ay Dios mío. Hola, la he pasado bien con las tomas falsas? Pues ya podéis su suscribiros a mi canal para el sorteo y para ver muchos más vídeos. Hasta otra. Aquí se va. Ve la hamster. Y tal. El demonio y tal.